Fue un desastre. Nuestros ciudadanos de acá perdieron sus cosechas, la mayoría. Hay viviendas que tienen cuarteaduras que ya no están seguros para seguir habitando en esos lugares. Tuvimos y todavía hay muchísimos derrumbes. Ahorita todavía no se han quitado los derrumbes. Mandaron una maquinita, pero pues con las dividencias que tenemos no es suficiente. Nos va a tardar mucho. Una parte, porque aquí es un circuito. Estamos incomunicados todavía. Ni se diga de, de los apoyos en víveres, en dispensas, pues casi lo que nos da Protección Civil es muy poco. Yo, pues aquí le estamos buscando todavía. Y, y Máxima aquí es una agencia nada más. No tenemos recursos. Sí pedimos que nos apoyen lo que son los víveres. Los víveres básicos. Y también un estudio está gritada ¿sí? y también la, la cuestión del camino, la carretera. Que, pero lo que nosotros pediríamos es que si hubiera un módulo o unas máquinas o una máquina cuando hay ese tipo de desastres que sea de emergente pues, ¿no? para que también trabaje y la gente no esté bloqueada en su camino mucho tiempo para que también tenga, tenga acceso. ¿no? Comprometieron de que iba a venir protección civil, no vinieron. Comprometieron de que la Comisión Federal tenía que reparar cuanto antes y ahí está todavía en peligro los postes. ¿sí? Necesitamos que nos apoyen para el muro de contención de nuestro terreno que tenemos en este lado, donde está la escuela primaria, donde está el servicio sanitario. Necesitamos que nos apoyen un muro de contención reparado atrás de la Iglesia Católica, a la Escuela Secundaria Técnica, a la Escuela de la Casa de Niños. Tres noches vinieron a pernotarse aquí en la sala de sesiones para resguardar físicamente a nuestros ciudadanos. De hecho, hubo mucha psicosis, ¿no? mucho este, temor porque si se lleva, si hay un se lleva casas, se lleva los productos, pero más, más las casas, porque ¿dónde, dónde nos vamos a refugiar? Sí, ese, ese es lo que más este, eh, pensó mucho la gente. ¿no? Y nosotros pues aquí no, no tenemos gran cosa como apoyarnos, no tenemos los medios necesarios. Pero lamentablemente los... Las dependencias del gobierno nunca se acercaron para ver qué fue lo que pasó. Nos abandonaron hasta la fecha. Y hoy lo mismo va a, poder, va a pasar si en casa de nosotros no vamos a reclamar. Por eso estamos ante la presencia municipal pidiendo una mesa de trabajo para el día viernes, este, este fin de semana. Ojalá esa mesa de trabajo podamos sacar algo de provecho